Si no has pedido suficiente de algo, por ejemplo, si hay una gastroenteritis antes, íbamos al frutero del pueblo y decíamos, súbenos plátanos, porque tenemos una emergencia. Ahora no. Ahora tenemos que esperar al día del pedido para pedir lo que queramos pedir.